Era todo un fenómeno y tenía tanta mercancía con mi nombre, lo hubieras visto. Un tocadiscos y un yo-yo. ¡Vos, yo era un yo, -yo! so <laughs> Hello? What's up bro? Are you sure that's gonna work? Ropa, peter no, tío, ben. I'm gonna be butt ass naked so the one could just be hitting my balls and shit. Hey bro, watch your jet! Dick made a sound every time it got hard? What would you want that sound to be? Mija, ¿cómo se llaman los animales que comen hierbas? Marihuana. <laughs> Maggot. <laughs> Incoming! Welcome a Factor Cap, donde las ambulancias por lo que pudo ver. Sí, están equipadas, son... tienen su tabla, su collar, eh, tiene todo lo que se necesita para, para el traslado en la zona rural. Lógicamente no la complejidad que tienen las otras ambulancias que son traslados para mayor complejidad pero están equipadas eh, están están muy bien están muy bien son amplias este y lógicamente este repito son más ambulancia para no soy mala persona tuve mala suerte wow. oh, oh. Hola amigo, un Hola, soy Mike, ¿cómo estás? Ah, estás visitando un círculo. ¡Oh, qué satisfactorio! ¡Hola, wea bacán! La wea super bacán. te olvidó un punto desgracia. Perdón la agresividad era Bromis, perdón. La peor decisión que tomaste en tu vida fue no te. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Espera un poco, un poquito Muchas gracias por la guitarra No, te juro, te juro Te juro que soy VTuber Te juro que tengo Tito, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira qué es esto, mira, mira Padrón, mira Oh, psycho, ven Vai, vai, vai, vai. tolio para el mundo Vamos, tu... ven, não... olha para mi costas <risos> <risos> It's about the ooh ooh or the a da da or the Sometimes. It's about drive. It's about power. We stay hungry. We devour. Oh. Oh. No, medirá, medirá. Alguien ha visto a Vegeta que no lo <laughs> encuentro. <laughs> <laughs> again and again and again and again and again and again and again and again and again and again again and again again and Then I and then he went this way and then I and that way. Oh god. Oh my god, oh What is the happen? Did you just chuck the glass? I'm dead. Dicen que si agarras uno de los tenis que están colgados en los cables y los frotas, sale un cholo y te hace tres paros. Diabetes.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 Hace tiempo que mi corazón no se enamora, pero sigo buscando una mujer que sea encantadora, que me diga que me quiere, que me ama y que me adora y que se la pase pensando en mí las 24 horas día y noche. Dime lo que más te gusta, sea para que yo te pueda complacer. Dice no sé, pero yo sé que en mi sueño yo te vi y ya te quiero conocer. Aguántame que yo tengo algo para decir, yo te quiero para mí, ya estoy dispuesto a hacerte muy feliz, muchos momentos con usted compartir y cuando sueño yo contigo el corazón me lata mil, mil mil mil mil maneras de decirte que te quiero, un amor muy sincero. Empecemos de cero, si me System for you, pues coméntame primero, hagamos que te este suene por todo el mundo entero ¡Ja!